¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Pablo y en este vídeo vamos a repasarlo, vamos a, a resolver el supuesto práctico que nos han puesto en el Cuerpo Especial en esta convocatoria del año 2023, más bueno, referente al año 2022 y 2021, y analizando un poco lo que nos plantearon el, el pasado día 12 de marzo, vamos a ver cada una de las preguntas. Bueno, la primera de ellas nos dice un funcionario de carrera del cuerpo ayudantes desempeña actualmente un puesto genérico de vigilancia en Bilbao. Al dicho puesto fue traspasado a la Comunidad Autónoma del País Vasco. Aquí más que traspasado tenemos que hablar de una de funcionario transferido a la Comunidad Autónoma, vale? Eh, en cuanto al encaje jurídico que le vamos a dar, como consecuencia del Real Decreto de 2021. Bien, en este caso fijaros la administración de origen en este caso cuerpo de ayudantes instituciones penitenciarias, nos dice que es funcionario de carrera desde el año 2018, ¿vale? En el año 2023 se ha inscrito el proceso selectivo para acceso por sistema de promoción interna en el cuerpo especial de instituciones penitenciarias. Aquí después veremos, para esta promoción interna tenemos que regirnos por el TREBEP en concreto, por este artículo 88.3, ¿vale? Para determinar si puede participar en el proceso selectivo o no, ¿vale? Después la promoción interna, también sabéis que se regula en artículo 79 del Real Decreto eh, 364-95. En el caso que fuera admitido y supera el proceso selectivo, se le asigna inicialmente para su nombramiento como funcionario de carrera en una plaza de jefe de oficinas en el Centro Penitenciario de Pamplona, Centro de Trabajo dependiente de la Secretaría General, tomando posesión el plazo legalmente establecido. Nos dice, de acuerdo con la legislación estatal de aplicación, tenemos que tener en cuenta las normas estatales, ¿vale? Indique las diferentes situaciones administrativas que se encuentran en cada momento respecto a la Administración General del Estado y a la Comunidad Autónoma del País Vasco, antes de las transferencias, después de las transferencias y cuando tome posesión en el Centro Penitenciario de Pamplona. Bueno, antes de las transferencias... Este señor está en servicio activo, ¿vale? La situación administrativa en la que se encuentra es en servicio activo en el cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias. Después de las transferencias, aquí pues, nos tenemos que ir, en este caso, al TREVEP. en la administración de origen, en el cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias, la situación en la que se encuentra es servicio en otras administraciones públicas. Como veis aquí... En el TREBEP, en el artículo 85, y en la administración del País Vasco, pues aquí estará en, en servicio activo, ¿vale? Pero en la administración de origen se va a encontrar en la situación de servicio en otras administraciones públicas, que después se regula en este artículo 88 del TREBEP, ¿vale? Nos dice funcionarios de carrera que en virtud de proceso de transferencia o por sistemas de provisión, aquí estamos hablando de un procedimiento de transferencia de competencias, nos dice o tengan destino en una administración pública distinta, ¿vale? Son declarados en situación de servicio en otras administraciones públicas, que es la situación en la que se encuentra aquí en el cuerpo de ayudantes. Bien, y después cuando tome posesión en el centro penitenciario de Pamplona, una vez sea eh, o Tenga el puesto, aquí nos decía como jefe de oficinas. En este caso, la situación en la administración de origen va a ser el servicio en otra, eh, perdón, excedencia por prestación de servicio en el sector público. ¿vale? Tenemos que tener en cuenta la legislación estatal. Entonces, ¿él puede participar en este sistema de eh, en, este, en esta promoción interna? Sí, puede participar en la promoción interna ¿vale? y el tiempo desempeñado, en este caso la administración del País Vasco le va a computar, tiene que cumplir el resto de requisitos para poder participar en la promoción interna, como es tener la titulación eh, requerida, haber estado en servicio activo durante al menos dos años, tener en cuenta que el periodo de prácticas no computa efectos de promoción interna, pero aquí en ningún caso nos habla de que haya estado un periodo o haya tenido un periodo de prácticas. Entonces sí podría participar. La diferencia que estriba aquí para contestar esta última opción, es en la administración de origen, en este caso en el País Vasco, una vez efectuadas las transferencias, queda en excedencia por prestación de servicios en el sector público, vale porque tenemos que aplicar la normativa estatal. vale Bien, y en la administración eh, de destino, en este caso el Centro Penitenciario de Pamprona, como ya pertenece a la Administración General del Estado, quedaría servicio activo. Puede ser admitido en el referido proceso teniendo en cuenta el cuerpo al que pertenece y la administración en la que actualmente presta servicios, es decir, tenemos que dirimir si este sujeto puede participar en la promoción interna, ¿vale? Y en su caso, la asignación de destinos tras la superación del proceso selectivo tendrá carácter definitivo o provisional. Bueno, aquí nos regimos por este, este funcionario, está... En servicio en otras administraciones públicas, y nos regimos, tenemos que citar el artículo 88.3 del TRVE. en ser, Los funcionarios de carrera en servicio en otras administraciones públicas, que hayan obtenido un puesto de trabajo por los sistemas de provisión, se rigen por la legislación en la que estén de forma efectiva. Pero siguen conservando la condición de funcionarios en administración de origen, es decir, en la AGE, y el derecho a participar en las convocatorias para la provisión de puestos. ¿vale? Eso es lo que tenemos que justificar. Tiene que cumplir los requisitos. ¿Y dónde tenemos o de dónde extraemos esa argumentación jurídica en cuanto a los requisitos de la promoción interna? Nos tenemos que ir al Real Decreto 364-1995, artículos 73 a 79. ¿vale? Convocatorias por promoción interna, por los requisitos que se deben respetar en este caso requisitos de participación, ese eh, periodo mínimo de al menos dos años como funcionario de carrera, poseer el resto de titulación y resto requisitos establecidos para el cuerpo o escala en el que aspiren a ingresar. ¿Vale? Sería un poco la eh, argumentación jurídica. Citaríamos fundamentalmente artículo 88.3 del Trebek y artículo 76 del Real Decreto 364 barra 1911. 95, ¿vale? Bien. Analizando el segundo supuesto, pues vamos a ver lo que se nos plantea. Nos dice que hay eh, de incidencia de la subdirectora del régimen a las 20 horas del 1 de enero, se persona en el departamento de ingresos y coincide con la policía judicial. Bueno, estamos aquí viendo un ingreso procedente de la policía judicial... 1 de enero de 2022 a las 20 horas, ¿vale? Lo que se conoce comúnmente como un suplicatorio. Su director de régimen, estamos fuera de horario de oficinas, está actuando como mando de incidencias, ¿vale? Actúa como si fuese el director en calidad de mando de incidencias. Bien. Nos dice, se persona en el departamento de ingresos y coincide con policía judicial un detenido para su ingreso en el establecimiento. Advierte que se trata de una orden de detención de la policía judicial. Correcto, artículo 15... ...del reglamento y tenemos que valorar si tiene o trae toda la documentación. Son cuatro requisitos. Datos identificativos del, del interno, del detenido, delito imputado, que se haya disposición judicial... ...y fecha y hora de vencimiento del plazo máximo de detención. Fijaos aquí que la fecha de vencimiento del plazo máximo de detención no coincide... ...es decir, es anterior a las 72 horas si computamos desde el momento del ingreso. ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta para una posible es cancelación por falta de legalización de ese artículo 23 del reglamento, por si nos lo preguntase más adelante, ¿vale? Eh, en este caso, ese suplicatorio de la Policía Judicial lleva toda la documentación, es decir, nos sale los datos identificativos del detenido, delito imputado, ¿vale? Autoridad cuya disposición se encuentra, es decir, que la, el Juzgado de instrucción Número de Madrid ya tiene conocimiento de esta detención y la fecha de vencimiento, es decir... Si a 4 de enero a la 1 de la mañana no tenemos eh, recibida la legalización, tenemos que escarcelarlo por el artículo 23 del reglamento. ¿vale? Y ahí tendríamos que notificar sobre la autoridad que ordenó el ingreso, en este caso, la policía judicial y a la autoridad, en este caso, judicial, de la que depende, juzgado de instrucción número 1 de Madrid, ¿sí? en el caso que se diese ese hecho. ¿vale? ¿Qué tenemos que citar en nuestros artículos o en estos supuestos? Aparte de esos artículos del reglamento, citaremos la instrucción 1.2005 de la Secretaría General, ¿vale? Dice, el 31 de marzo queda en libertad, ¿vale? Está preso hasta el 31 de marzo, entendemos que se ha, ha, se ha legalizado la situación y la legalización tenemos que tomar como referencia la fecha del ingreso. Es decir, desde las 20 horas del 1 de enero son 24 horas para legalizar la situación, ¿vale? Como vemos que está hasta 31 de marzo por esta causa, ha pasado a preso, es decir, se ha recibido el mandamiento de prisión, pero como bien sabéis, ese mandamiento de prisión solo puede ser emitido por la autoridad judicial. Bien, 31 de marzo queda en libertad, libertad provisional por estos hechos. Posteriormente, a 1 de diciembre de 2022, ingresa con mandamiento de prisión y testimonio de sentencia firme para cumplir una pena privativa de libertad en la ejecutoria, 245 2022 por un delito contra la salud pública referido a sustancias que causan grave daño a la salud por los hechos cometidos el 31 de diciembre. Estamos hablando de este delito por el que le habían decretado el ingreso en prisión, por orden de la policía judicial y después el pase a preso, ¿vale? Sobre esta situación. Pero vemos que entre el 31 de marzo unos hechos posteriores, en este caso, eh, ...a esta fecha nos dice... ...a la vista de la sentencia de FAD... ...solicita que se le abone el cumplimiento... ...de esta causa... ...dos meses que estuvo en prisión preventiva... ...por un delito de estafa... ...fijaos que aquí hay unas diligencias previas... ...y una prisión preventiva durante dos meses... ...que son posteriores... ...a estos hechos... ...¿vale? Entonces nos dice el juzgado... lo penal número 4 de Móstoles... ...en las que finalmente se decretó su libre solución... ...se decreta la libre solución... ...por esta prisión preventiva... De los... Eh, eh, cumplida entre los meses de septiembre y octubre. Entonces, ¿aquí qué tenemos que determinar? Ya visto el enunciado, ya sabemos por dónde nos van a ir las preguntas. Es interesante siempre que vayáis haciendo anotaciones para saber por dónde van a ir los tiros. Aquí, si vemos lo que nos plantea, nos van a hablar de este ingreso en prisión y después del abono de la prisión preventiva, ¿vale? En causa distinta ¿vale? a la que decreta su ingreso en prisión. Nos dice... Comando de incidencias y en base al 190 barra 96 de 9 de febrero, por la que se aprueba el reglamento penitenciario y en la instrucción de la Oficina de Gestión, es decir, la 1-2015, ¿puede admitir al detenido? Sí, nos dice, podrán ser admitidos todos aquellos internos que ingresen por orden de la Policía Judicial en base a ese, en base a ese artículo 15 del reglamento y esta instrucción 1-2005. ¿vale? Después podemos citar artículos de la ley, en el 283, el 292 etcétera, ¿vale? Y la legalización la tiene que solicitar en todo caso, ¿vale? Legalizar la situación es el hecho en el que pongo en conocimiento a la autoridad judicial o a la instrucción número 9 de Madrid y este me remite o bien el mandamiento de prisión o bien el mandamiento de libertad. En base a los datos que tenemos aquí, obviamente me ha mandado el mandamiento de prisión antes de las de la una de la mañana del 4 de enero porque si no tendría que haber procedido a escarcelar al sujeto ¿vale? es un poco después podemos meternos en las anotaciones que hacemos en los índices de vicisitudes y todo eso ¿vale? la grabación en el SID todos esos trámites sería oportuno tenerlos en cuenta y en el segundo de los casos, teniendo en cuenta las previsiones del código penal puede ser estimada la solicitud de faz y en su caso, ¿qué procedimiento debería seguirse? ¿y qué órgano sería el competente? Como es en causa distinta, tenemos que irnos al artículo 58.2 del eh, Código Penal, ¿vale? Y aquí será el juez de vigilancia penitenciaria el que tenga que proceder aquí al, al abono de la prisión provisional en causa distinta. Ahora tenemos que dirimir si se puede aplicar o no, ¿vale? Como los hechos, en este caso la prisión preventiva es posterior a los hechos que decretaron en este caso, el cumplimiento de la pena privativa de libertad, sí se puede proceder al abono, ¿vale? Entonces, será competente el juzgado de vigilancia penitenciaria en base a ese artículo 58.3 del Código Penal. Lo vamos a poner aquí para que lo veáis. El abono de prisión provisional en causa distinta, son hechos, eh, causas eh, diferentes una y otra, será acordado de oficio a petición del penado y previa comprobación que no ha sido abonado en otra causa, ¿vale? Por el juez de vigilancia de la jurisdicción de la que dependa el centro penitenciario, donde se encuentre el penal Solo procede el abono de prisión provisional cuando dicha medida cautelar, fijaos aquí, septiembre y octubre, es posterior a los hechos delictivos. Los hechos delictivos son de 31 de diciembre de 2021. La prisión provisional cau eh, por causa distinta es posterior. Entonces sí se podría hacer. ¿vale? Con esto respondemos a la pregunta 3 y a la pregunta 4. Vamos a ver el último supuesto donde nos mete en materia de contratos y materia financiera. Bien, Secretaría General necesita tramitar un contrato de mantenimiento para los ascensores que están ubicados en el edificio de los servicios centrales. Bueno, aquí ya estamos valorando inicialmente contrato de servicios, artículo 17 de la ley de contratos. ¿vale? El órgano proponente ha valorado que el coste del contrato, es decir, nos habla del precio de dos años de duración, será de 12.100 euros, 10.000 más el IVA. ¿vale? El importe total del contrato, mejor dicho, de dos años que contempla la posibilidad de prórroga otros dos se ha dividido en las siguientes anualidades. Bien, como podemos observar aquí, cuando nos habla de dos anualidades, ya no podemos tramitarlo por contrato menor, ¿vale? Entonces ese artículo 29, de la ley de contratos, ya no nos permite eso. A la licitación se presenta únicamente la empresa elevador SSA con una oferta económica por máximo precio. El contrato es adjudicado y formalizado por la empresa Elevadores S.A. por 12.100 euros IVA incluido, ¿vale? En este caso vemos que se adjudica el contrato por lo mismo o coincide con, eh, en este caso, no tenemos ni que hacer cálculos ni nada, ¿vale? 12.100 euros, como eh, en este caso nos habla de unas prórrogas, las prórrogas tenemos que incluirlas en la licitación, ¿vale? Entonces, vamos a valorar aquí, conforme a los pliegos, el pago a la empresa adjudicataria será anual, ¿vale? Para hacer el cálculo del valor estimado y que nadie se confunda. En el valor estimado, es artículo 101, cuando lo vamos a citar, ese valor estimado del contrato tenemos que incluir el contrato, que es de dos años de duración, son 12.100 euros, pero en el valor estimado no incluimos el IVA. Entonces serían 10.000 euros más otros 10.000 euros de la prórroga. Valor estimado del contrato, 20.000 euros. ¿vale? Presupuesto base de licitación. En este caso, el presupuesto base de licitación, la cantidad máxima que el órgano de contratación puede comprometer. Sería el valor estimado más el IVA, de lo que va a comprometer inicialmente, de, de esos dos primeros años, ¿vale? De esos 12.100 euros, ¿vale? Ese sería el presupuesto de licitación. No lo confundáis, en el presupuesto de licitación no vamos a incluir la prórroga, porque la prórroga yo la puedo ejecutar o no. A veces sabéis que los contratos incluyen prórrogas porque igual, a, en este caso, a la órgano de contratación, a la Secretaría General, no le interesa eh, ejecutar la prórroga porque igual la empresa adjudicataria, en este caso elevador SSA, pues es deficiente y eh, por pues la prestación que le está dando al centro penitenciario no es la correcta y decide no ejecutar la prórroga. Sabéis que las prórrogas son obligatorias para el contratista siempre y cuando se notifique con una antelación mínima de dos meses. ¿Vale? Pero es el órgano de contratación, en este caso la Secretaría General la que decide si se, eh, en este caso se ejecuta la prórroga o no. En el valor estimado tenemos que considerar todo, ¿vale? En este caso, ¿qué es lo que nos confunda aquí? En el valor estimado, si vamos a meter o no la prórroga. En el valor estimado, siempre vamos a meter la prórroga. Obviamente, estos contratos de, de servicios, en ningún caso, tienen la consideración, o en ningún caso, en base a lo que nos pregunta la primera pregunta, va a estar sujeto a regulación armonizada por el importe, para considerar si es Sara o no es Sara. El contrato siempre se tiene en cuenta el valor estimado y a la hora de calcular el valor estimado y contestar la pregunta tenemos que citar ese artículo 101 y después todo lo que nos recoge en esos eh, artículos 21 y sucesivos de la ley de contratos en base a esos importes. ¿vale? Obviamente con este valor estimado no va a ser un contrato sujeto a regulación armonizada y tampoco se puede tramitar o tampoco se puede realizar como un contrato menor del artículo 118 de la ley de contratos, ¿vale? Bien, esto es lo primero que nos pregunta en cuanto a la preparación del contrato. Bueno, los contratos primero tenemos que citar siempre artículo 3, después necesidad y idoneidad, artículo 28 y 116.4, ¿vale? Después el tipo de procedimiento que vamos a escoger, procedimiento abierto, abierto simplificado, simplificado, ¿vale? Nos pregunta el valor estimado, artículo 101, tenemos que diferenciar el valor estimado del precio. Si os fijáis, el precio y el valor estimado, en el precio incluimos el IVA, ¿vale? El mismo PBL es por lo que se adjudica el contrato, los 12.100 euros. Pero en el valor estimado tenemos que determinar que son 20.000 euros. Y tenemos que contestar que no se puede tramitar mediante un contrato menor porque se incluye una prórroga y también se circunscriba más de un ejercicio Natural. Esa sería la contestación de la primera pregunta, ¿vale? Quitaríamos ese artículo 17 de la ley de contratos, el artículo 3, el 28, el 116, el 101, el 102 del precio y el PBL, el 100, ¿vale? Y con eso, eh, y la justificación que no podemos tramitarlo como contrato menor. Con eso bastaría. Y en la segunda, en relación al gasto, explique los documentos contables. Bueno, en materia operatoria y contable tenemos que hacer siempre alusión a la orden de 1 de febrero de 1996 y aquí en concreto al artículo 6, ¿vale? Aquí tendremos que hacer un R.C. de ejercicio corriente, por, eh, en este caso por crédito que retenemos, por pues, mil 6.050 euros, y un R.C. de ejercicios posteriores, eh, con referencia al año 2024 y otros 6.050 euros, ¿vale? Lo mismo haremos con el documento A de ejercicio corriente y de ejercicio posterior y con el documento D, ¿vale? Sería en cuanto a esa materia... Eh, cuanto a los documentos contables que necesitamos enviar a la Intervención General del Estado. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias como órgano gestor lo remite a la Intervención General de la Administración del Estado, en este caso a la intervención delegada de la Administración General del Estado para eh, ese sin, signo positivo en, estos, en esta retención de créditos y documentos A y D. ¿vale? Así como el nivel de especificación o vinculación de los créditos Presupuestarios. Bueno, en estos documentos contables, como es una tramitación, este eh, ejercicio de ponente, posteriores, tenemos que citar también dentro de esos límites que se establecen en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria. ¿vale? Después nos dice, el gasto de este contrato se ha imputado a eh, la aplicación presupuestaria 1605-133A-213. Bueno, aquí vemos. Eh, sección 16, servicio 05, un programa finalista a instituciones pendientes o centros 213, aquí vemos un concepto 213, pero sabéis que esto se imputa al artículo 21 y nos está preguntando el nivel de especificación o vinculación de los créditos de la aplicación presupuestaria. Tenemos que contestar que en base al artículo 43 de la ley la presupuestaria, los gastos corrientes en bienes y servicios imputados al capítulo 2, como vemos aquí, vinculan a nivel de artículo, ¿vale? Que esa sería la contestación que tenemos que dar en base a ese artículo 43 de la Ley Haga Presupuestaria. Bueno, nada más. Simplemente, gracias eh, por eh, seguir el vídeo. Si os ha gustado, espero que le deis al me gusta y que lo compartáis con redes sociales. También comentaros que vamos a comenzar con nuestra formación para el cuerpo especial. Este próximo lunes, día 20 de enero, tendremos una presentación a las 6 de la tarde, todo el que quiera asistir, que nos envíe un correo a info.com y le mandaremos el enlace de la presentación. ¿vale? También podéis mandarme un WhatsApp al 685-1912-19 y asistiréis y podéis asistir a esa presentación y veremos de cara a la siguiente convocatoria cómo será nuestra formación, os explicaré un poco nuestra metodología y demás. Un saludo y muchas gracias. Chao, chao.